el asfalto, el sol calla la voz no la levanto, mi llanto exhausto silenciado por el móvil. estoy con Miley nadando en estas nubes, del sándalo, drogándome y escalando, los a la nocturno y enganchado, en un bosque de farolas, no me jodas, no digas que controlas, que te embolas, hipnotizado por el móvil, vaya cosa, vivo en un país preso por la prensa rosa, Porta más tu zapa y esos puercos, puro si en tu cerebro ser tu papi, tan solo ser feliz, sacarle punta al lápiz mm, ya si sí, humano, no me importa, sumas más profundas quedan en seguir las normas sin pensamiento propio, clavo de los medios, que viajando a la deriva para mí ya no hay misterios, jugando sin criterio, como ejemplo de la vida de vida, de golpeo, rehoteles y de la envidia hey, él es feliz con poco, todo lo que ve bien ganado por su rostro soy como el filo de un kunai, libre como el gran Lebuki en batini con las nike